Hola melanes ¿cómo están? Espero que muy muy bien, en serio déjenme en los comentarios cómo se encuentran el día de hoy, cómo les ha ido El día de hoy les traigo un tutorial súper lindo de cómo hacer un dibujo tumble Bueno, es de Paperman, pero lo vamos a hacer versión tumble y lo vamos a adaptar a nuestro tipo de dibujo ya Voy a comenzar con los saluditos, saluditos a Chuairo, la verdad es que nunca aprendí a pronunciar tu nombre, lo siento él hace unas fotos geniales. Ana García, la verdad es que tengo muchísimo, Anita. Temo muchísimo porque ha sido la melona que más me ha demostrado que de verdad tengo su apoyo. José Alejandro. A mi hermosa compañera en el camino del arte, Jenny Arte. Andrés Vergara. Y no, no, te ignoro, Andrés Vergara, ya. A Byron López. A Jason Recero. Ven por tu dibujo, güey. Ven por tu dibujo. A Luis Melo, y saben que pues él es mi novio, jamoncito hermoso, te amo muchísimo. Eh, Emily Mosquera, besito. Emily Córdoba, ven la próxima semana para grabar un video. Mm, te lo prometí. Y Jimmer Juliana. Espero que les guste muchísimo, puedes darle click manito arriba si te encanta este video. O si no también puedes suscribirte dándole el botón dándole clic en el botón rojo es gratis mañana te cuesta un pan hablando de eso les tengo una sorpresa luego con algo de pan mm. primero que nada vamos a pausar el video en estos momentos y le vamos a tomar una sensual Scream a esta foto de esta nos vamos a guiar para hacer nuestro propio boceto y aplicarle nuestro estilo personal para el boceto lo único que vamos a hacer es tratar de imitar los trazos de ma o sea, como tener presente los rasgos más significativos de estos dos personajes, ya que se nos va a el de Entonces, con eso, o sea, con esta información, la vamos a transformar en nuestro propio tipo de arte, ¿cómo hacemos eso? Si aún no has desarrollado tipo de arte, te recomiendo que practiques mucho, me refiero a, digamos hacer tus propios dibujos por ti mismo no tener que vierte de, de más cosas de un personaje digamos de, de manga de naruto y así o sea crear tu propio personaje de algo yo no grabo casi nunca el boceto por lo que el lápiz no se nota en la cámara por ello antes de aplicarla por ello, yo repaso los trazos del lápiz con el estilógrafo de esta manera vamos a comenzar a pintar la imagen la voy a hacer a blanco y negro como la original porque yo sé. Además me parece bien Tambour porque todas las fotos que miramos en Tambour siempre son a blanco y negro Entonces lo único que va a estar de color será la cereza de ambos helados Y también el cabello de ella, o sea, miren la imagen Ustedes para transformar una foto a versión Tambour tienen que mirar siempre los negros de la imagen Solo los negros más oscuros, o sea, digamos como el cabello y así Van a coger este estilo ya, el de Galaxie por el estilo Sé que el de los helados no estaba oscuro en la imagen, pero yo quise hacerlo así aunque yo nomás más no dejar la corbata de el muchacho de galaxia pero pues no sé la verdad es que me parece súper padre que el lado tan estuviera de esa manera pues voy a empezar a aplicar mis colores galácticos como yo les digo eh, a mí siempre me fascina utilizar el rosado el azul y el morado sobre todo emplearlos en dibujos que colocando dentro de los bordes sin tocar los bordes recuerden eso o sea para que dé como más efecto de que están en el espacio porque todos los bordes todo lo de ahorita va a ser como más del color negro va a perdonar eso para que se forme como la galaxia lo mismo con el muchacho que está al lado de la chica lo único que va a cambiar será que él va a tener la, también la corbata de ese mismo estilo de galaxia niños yo les recomiendo que cuando vayan a aquí... Eh, utilicen también, o sea, que lo mezclen con un poquito de negro pintura, ya acrílico, porque el negro es muy opaco y a veces no deja como que ese negro tan, tan, fuá, tan fuerte que uno necesita, entonces la verdad es que a mí me fascina eso, por lo que no deja tan opaco el acabado. Vamos a sacar del armario empolvado nuestro pincel chino de infancia porque en estos momentos lo vamos a utilizar para hacer nuestras estrellitas. También puedes utilizar un pincel viejo, un cepillo viejo que ya no uses obviamente. Lo vamos a remojar en un poquito de pintura blanca, yo siempre utilizo la tapita. Y de esta manera tal y como me miran hacer esos movimientos de arriba para abajo, vamos dejando nuestras estrellitas por si no alcanzaron a mirar con el audio el proyecto Galaxias eh, no se a creer eso de que sus novios les bajan las estrellas y si quieres que te salude en mi próximo video que lo subiré el próximo miércoles que será el de creando fotos tambul o cómo crear fotos tambul tienes que comentar uno de mis en vivos en mi cuenta de instagram arroba Melon. De todas maneras te voy a dejar en la cajita de la descripción todas mis redes sociales para que estemos al tanto. Si te gustó este video no olvides de darle me gusta o de suscribirte. Recuerden hoy es gratis, mañana te cuesta una malteada. Recuerda que los miércoles son videos como más tipo vlogs y los fines de semana son videos más tipo de dibujos y tutoriales.